Muy buenas amigos y amigas y sin ánimo de ofender a los enemigos eh, Tomás eh, te he tenido que denunciar, no solamente vas por ahí con tu amigo Teco con tu amigo... bueno ahora quiero, quiero que lo veáis en pantalla eh, por si os lo encontráis por Twitter, mirad también las cosas que dice, en fin este tipo va por ahí pues eh, diciendo que ...que yo soy un enfermo mental... Eh, ...este chaval... ...sinceramente... Mmm, ...no sé si alguien le ha dicho que... ...bueno, sí, seguramente... ...seguramente eh, alguno de ellos... ...espere... ...eso, pero no, no, no le voy a dar yo el, el gusto porque... ...simplemente copie un vídeo mío... ...haga lo que quiera, lo manipule y todo eso... Eh, ...a mí esas cosas... Eh, como decía Pío Baroja, decía, yo he decidido ser un señor libre e independiente, no como ustedes que tenéis que ir siguiendo a Zacel, a Jonis, a, a Semos, y, y no pensáis si no os lo dicen otros. Así que, las, así que los insultos de las criadas no me hacen mucha mella, eso lo decía Pío Baroja. Lo tengo puesto precisamente en el, en la biografía. ¿Qué tienes puesto tú? De toda la vida digo las cosas tal cual las pienso con sus verdades, aunque sean incómodas o duelan. No, tú lo que haces es... Tú, tú lo que tienes es diarrea verbal. Y encima de todo, te crees guay. Te has tenido que crear una, una cuenta en diciembre de 2022. o oh, oh, ¿Quién serás y quién te habrá tumbado la cuenta anterior? Diciendo que vas a, a tumbar más cuentas, ¿no? Bueno, vamos a ver cuánto duras. Vamos a ver cuánto duras. Y nosotros vamos a ver cuánto duramos en este gameplay de hoy, que esto sí que va a ser importante y emocionante, y no como el carapene este, caranepe, caranepe. Más que un pene parece un nepe está como revenido, está al revés, así que jódete amigo, monta y pedalea tú y tus amigos y ya os estáis yendo a la cueva de donde habéis ido, ya estáis saliendo, ya hace falta que os hagan otro correctivo, pues se os hará otro correctivo, rey de los doceos, rey de los doceos, manda cojones. Dentro gameplay. Pues muy buenas amigos metaleros, bienvenidos vengadores aquí a este. Oh, ¡Qué bonito! Mira cuánta gente para un para un solo juego. Bueno, vamos a continuar. I Ho oh, ho oh, oh. Soy un banano. Oh, oh, oh. Maldito Mexican gamer. Oh, Dios mío, putos enanos, troles. Comienza la Navidad. Eh, hey, el emi, ahí, un poste de Lemi. Buena caza. Ahí tiene que vivir gente de bien, vamos a ir he tenido que quitar la música porque la música tiene copyright y bueno, ya sabéis cómo, cómo son los de YouTube con el copyright en fin y si tienes además a unos haters de la vida que, que no tienen vida porque es, que, es, que, es lamentable es que no tienen vida, eh a mí me pueden decir lo que quiera, pero yo por lo menos yo estoy con mis vídeos y mis cosas. Pero ¿ustedes estáis todo el día amargados? dicho Mira el vídeo de la de, de, de. Venga, hombre. Desde luego. dais A ver por dónde estoy? Por supuesto, muy bien. Aquí hay algo, vale, por aquí no, muy bien. A tu amigo bueno bueno bueno estamos oh, con ganas de destruir muchas cosas Hay que salvar a esa gente. Bueno. A ver, ya está salvado. Bien. Ahí cogemos esto. Ahí está. Y esto lo rompemos también. Venga. Perfecto. Vale, vale, vale. Podemos hacer un yeah, metal. Vale. Tenía que romperla. ¿Y ¿Eh, tú el, el último que yeah. queda Totalmente me queda cargarme la casa. Maro, maro. Todavía, oh, es... yeah. ah, todavía tengo 200. cama también que destruirlo todo ya que estoy aquí. Incluso la puerta. ¿Qué, no? ¿Qué diablos? ¿Y ¿Por qué no también estos? árboles también, los árboles también. Come here. No, ¡Qué a los Nodilis. Pues ya nos queda bien poco, ¿sabes qué? O sea que por la puerta, sí, esto está por aquí, pero la salida está para aquí. Oh nice guy. Yo voy sacando, eh, o sea, muy mal. pero si cojo por aquí esto también se puede romper vale, bueno pues ya está ay dios mío lo que tiene que lo que tiene que aguantar uno ...cada vez que entra en Twitter... ...encontrar esos... ...mendigos digitales... ...son... ...lo peor... ...no, nosotros no, no... ...dicen que no docean... ...que no van por ahí buscando... ...pero, pero vamos a ver... ...chiquillos... ...si eres peor que... ...que, lo, que, que los otros... O, ...o igual, vamos... ...los otros... Para que os hagáis una idea todos aquí en familia, lo voy a decir para la gente que, que realmente me sigue, ¿vale? Coge... Y sabiendo que son personas que no... Eh, que están hasta bloqueadas, ¿no? Bueno, pues se suscriben. Para echar... Mmm, bueno, ya sabemos, para echar caquita. Y como no luego tenemos a los enemigos de Natalia los enemigos de Natalia que son también mis enemigos eso está claro, eso ya me ha quedado a mí meridianamente claro ahora, que sepan ¿han tomado esa decisión? vale, pues yo también voy a ser el enemigo suyo, evidentemente no me voy a quedar con los brazos cruzados y desde luego, si tengo que ponerme tengo que posicionarme con alguien. Me posiciono con Natalia. Una persona totalmente eh, a la que se le ha mmm, insultado. Y, te, y no me vale. Es que ella hizo. No, no, no, no me vale. No me vale. Chavales, no me vale. Ustedes os habéis portado peor me viene este el marquitos 84 también que este también es otro que vaya te vaya prenda eh, diciendo tú a ah, eh, tú eres como se hace y como todo lo que criticabas este es otro que también viene de la escuela de de los bananos de, de un bastri es eh, lo que sea sí, me da igual Oh. Nice. Nice. Yeah. Ahí está. Lo siento. Venga, oh. ahora. Yeah. Para poder destruirlo todo. sacar <risa> el agua también. Oh, tú eres el único que quedaba. Nah, si enciende el, el televisor, esto es muy bueno. Enciende el televisor y sale. Entonces se quedan ahí como enamorados ahí. Mira, va a venir otro, así que. No, no, no. No, no, no, no. No, y enamórate, veis y, eh, y de. Ahí está. Ahora os mato a todos. Así es la vida, Así es la vida, cabrones. me le podéis pegar directamente. Y. Yeah. Y esta gente, de verdad, no tiene, no tienen más vida. ¿no? que me da pena, o sea, me da pena, digo, no tienen más vida. Lo único que, que sirve es pa, para acosar a la gente, para... Métete en tu puta vida. los demás en paz. Que quieres un mendigo digital, es un desprecio humano. Y si notas rudeza en, mi, en mis palabras, si notas que, que, que, te, que te estoy faltando al respeto es porque quiero que te des cuenta de que no te tengo respeto. ¡Imbécil de los cojones! Que encima de todo hay que explicaros todo. No, pero ahora que, que encima de todo se les trate bien cuando son unos pudos acosadores, anda ya hombre, o sea, es que de, de verdad hay que estar muy mal eh, para pensar que que va a hacer como ellos quieren, sin sí, Bien, y ahora vamos a ir con otro juego. Mucho más diferente, desde luego. Otro juego, hay que echarle. Pero fijaos qué preciosidad de juego. Bien, pues estamos eh, Súbete encima de Azura Escalando por los Pero Estos animalitos Creo que tengo que recogerlos No me preguntéis por dónde Se, se los mete Bueno, Azura está ahí Impresionante Como enemigo no los quiero como, en, como enemigo todavía me queda bastante, ¿eh? Wow, eso qué es, ah, se mueve. Pero yo creo que hay que cargarse, hay que cargarse todas las, o si no, si no no puede ser. Poco tenemos que hacer. Qué pedazo de mundo más grande que nos han construido, ¿verdad? Sí tenemos un dote, este, pero necesitaríamos más anillas y más. Hemos liberado a Amy. Antes la hemos liberado, estaba en un... Está un poquito de probable, está, pero bueno. Está, pero no está. Es como si estuviera en un simulacro o algo así. desbloqueado un poquito más el mapa no sé cómo de grande va a ser pero vamos antes de pasar al siguiente juego os quiero mostrar un poquito ¡Wow! Está oh, perfecto wow y un montón de cosas está guapísimo el, el juego consigue las llaves de célula de los portales ¿vale? yo me estoy perdiendo por aquí para, para ver cómo es esto más que nada estoy viendo que hay loopings por todos lados en el aire flotando todo lo malo que tiene te suelta pero luego vuelve y te ataca voy a perder mis únicas Ahí está. Perfecto. Bueno, y mira, ahí están los animalitos. A ver, ¿qué es esto? más avisos que estoy bueno, esto, esto, ¿esto que es Mira, esto es nuevo La caja también pueden venir con cosas ¿eh? lo digo porque así parecen enormes pero son cajas Oh. ¿Qué hemos hecho? A ver Dios mío, que es Es grande, es un Es un pedazo de ¿Esto qué es? ¿Qué ¿Tenemos que llegar o qué? llegamos, llegamos, hemos llegado ah, perfecto perfecto, y además hemos desbloqueado otro cachito y por ahí tiene, por ahí tiene que estar bueno, vamos a coger esto primero, desde luego esto me encanta Hemos aprendido una cosa nueva, a escalar. A ver dónde nos lleva. <ríe> Al final nos llevará a algún sitio interesante. Todos sabemos. Sabemos que ir hasta arriba del todo. Ahí estamos. Estamos subiendo, estamos llegando hasta el final. Así podemos ver una. Por lo menos panorámica, aunque sea. Pero esto, no caernos. Qué juego más. Oh, oh, Dios, es magnífico. Me encanta. Y lo vamos a dejar por aquí. vamos a dejar por aquí porque bueno yo creo que aquí hay un una cosilla que hay que seleccionar, ¿no? si sí, esto hay que seleccionarlo ya para poder activar el combo salvaje vamos a ir dando ahí, cuando llegue hasta esto ahora llegar como salvaje muy bien pues nos ha gustado venga vamos a seguir con otro juego y ya terminamos hasta hoy posiblemente uno de los juegos más denostados por parte de cierto grupo de gente que no entiende de videojuegos o que no le ha prestado el suficiente tiempo como para echarle un ojo a este juego que es la segunda parte de hecho del was dog que estamos sincronizando bueno pues ya estamos aquí en esta ciudad idílica estamos en was dog 2 juego que junto con el primero pero sobre todo este ha habido muchas personas siempre intentando... Echarle un poquito de caquita, ¿no? O sea... Estas son una de las cosas que se puede hacer. Por ejemplo, aquí ya podemos... ¿Cuántos espantajos hay en la ciudad? Está llena de podemos policiales. controlar me acuerdo de cuando solo las ponían en las autovías era como la tele algo para llamar tu atención en un a viaje a Buenos incluso podemos Ahora coger es esa cámara de ahí vayas donde vayas alguien intenta venderte algo a ver si volvemos aquí no podemos ir a la ojo oh, oh. podemos liarla mucho una vez que. Mira, este le está llamando. <risa> Vamos a ver qué cámara cojo. Voy a coger la cámara de aquí de. Porque los coches también. Y ni qué decir también. Oye, de los de los cruces. Pero vamos a, hemos quedado ahí que cualquiera que nos vea este, este está haciendo algo. Hacían fantasy con tocando. Vale, vamos a ver qué tenemos eh, tenemos algo nuevo disponible. A ver, no, no yo creo que le ha dado al mapa, ¿no? No, ¿no? no lo he fijado o qué. Sí, añadir como punto de destino, venga. Ahí está, me parece muy bien. Oye, qué coche más bonito, lo siento por Hoy, uy, uy, qué pena. ¿Qué está Lo siento. Lo siento. <risas> uh, caballito, caballito, caballito. Caballito, Hostia, Vamos, que tú puedes. Tú puedes llegar, tú puedes llegar a donde sea. Hostia, ¿cuántos metros? ¿Cuántos metros ha no, no ¿Nadie lo ha medido? ¿No la ha medido? Es muy de pirata ¿eh? y está muy bien. Pues amigos, quería enseñaros eso. Un poco la parte más divertida que tiene Wasp Dog 2. Y nada, nos vemos hasta el próximo vídeo en Toxic Game Channel. Y no le hagáis caso a las ratas de cel o de cualquier otro ha acusado de difamación a Miranda come y la concejala de Oakland. Muy bien. En una entrevista, la Miranda concejala Gómez. ha escrito New Dawn como un sistema piramidal de la FTC. De